Amigos, hoy voy a hacer yoga, ¿saben? Bueno, la yoga se hace así: se sientan así. Ahora hacen así. Estiramos los brazos. Lo dejamos así. Y ahora lo bajamos. Tiene que estar muy relajado. Ahora relajamos la mano. Con unos movimientos que sepan ustedes si la mano es flexible. Yo tengo una flexibilidad. Listo. Ahora voy a hacer con el otro brazo. mismo con la mano. Ahora ponemos las piernas así y ahora estiramos. Estiramos y así. Ahora, voy a estirar mi pierna. Ahora, movimientos de pie. Ahora, la otra pierna. Y ahora... Y el otro pie. Y ahora la cabeza. Y de paso vamos a relajar el cuerpo. Y ahora la columna. Vamos a hacer esto. Porque así relajamos la columna. Como relajamos el cuerpo y toda la columna, necesitamos estar bien sanos y también viene bien una linda yoga. Ahora lo más difícil del mundo. ¿Cómo hago yo, Gabriel? ¿No? Ahora relajamos todo el cuerpo. También meditamos, espérenme. A ver. Oh. Los dedos también se relajan. Con unos movimientos de dedos ya pastarán. Ahora hacemos mover nuestras orejas. Y listo, ya la yoga está terminada.